Bueno, estamos casi en hora, eh, la mayoría de nuestros alumnos están, así es que vamos a arrancar, ¿sí? Cómo bueno. eh, Buen día a todos, eh, bueno, como saben este es nuestro cuarto encuentro del ciclo de Cátedra Abierta, y bueno, este, hoy contamos con la presencia de la doctora Laura López, una muy querida amiga mía, eh, y además es la profesora titular de la cátedra homóloga, digamos así, en la UBA, en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, solo que allá la asignatura no se llama Nutrición y Alimentación Humana, sino que se llama Nutrición Normal. Eh, bueno, Laura es licenciada en Nutrición, egresada de la UBA, es doctora en la Universidad de Buenos Aires, en el área de Nutrición, es investigadora categorizada y actualmente dirige un proyecto de investigación sobre nutrición materna. Toda su, su línea fuerte de investigación está en ese área. Eh, forma parte de la dirección del Centro de Promoción e Investigación en Nutrición Materna de la Facultad de Medicina de la UBA. Es autora de dos libros en la especialidad, eh, en, en uno de los cuales generosamente me ha invitado a participar escribiendo un capítulo... Eh, y también de varios capítulos de libros y publicaciones en revistas científicas muy importantes. Fue también directora de la Escuela de Nutrición de la UBA en el periodo 20 2009 2015. Eh, bueno, nosotros este, siempre hemos hecho muchos planes con Laura, teníamos muchas ganas de hacer cosas juntas, de hecho eh, armamos hace un par de años el primer encuentro de cátedras de nutrición normal del país, eh, en el marco de un congreso de graduados en nutrición que tuvo lugar en la ciudad de La Plata, y bueno, eh, era un viejo anhelo poder este, hacer algo como esto que estamos haciendo hoy, que estamos concretando hoy, y que ustedes tienen la suerte, digamos, de, de poder eh, aprovechar, y de todos los que nos pueden acompañar desde el canal salud que, que la Facultad de Ciencias Médicas pone a disposición. Bienvenida Laura a nuestra casa, también te saludo en nombre de las autoridades de nuestra escuela y bueno Laura se va a referir hoy a eh, dos micronutrientes importantes, el hierro y el zinc y su importancia en la nutrición actual. Así es que bueno Laura, bienvenida a casa. Bueno, realmente un gusto, un placer acompañar esta, esta actividad docente. Eh, felicitarte, Ana, por la iniciativa, porque cuando me invitaste y me comentaste de esta actividad de cátedra abierta, bueno, me pareció francamente muy, este, muy original en algún punto, eh, superando, bueno, estas dificultades que genera eh, el hecho de no poder tener, eh, bueno, eh, clases presenciales, pero sacándole eh, un provecho a, a la virtualidad y creando estos lazos. Para mí estar compartiendo una clase en la Universidad Nacional de Córdoba es un lujo, un placer, compartirla con una amiga como Ana Más, y como ella dijo, bueno, este... La idea creo que es este, intercambiar, y siempre tenemos con ella esta mirada de, de articular entre universidades amigas, universidades estatales, y buscar puntos de encuentro y de intercambio. Así que un placer, y bueno, vamos a, a compartir eh, las generalidades de, de estos dos nutrientes, que son nutrientes que preocupan desde un punto de vista de, de epidemiológico y de deficiencia a nivel poblacional, así que, bueno, vamos a ir transitando estos, estos contenidos, y nuevamente gracias por la invitación. Voy a ver si puedo compartir pantalla y hacer todo la... <risa> bueno, la... chicos, espero que aprovechen la clase, eh, vamos a ver de, de ir de, respondiendo lo que se pueda, y si no, este, al final de la charla le hacemos todas las preguntas a Laura, ¿sí? Ajá, ¿qué pasó? Que no la veo a mí. Todavía no, no se ha cargado, a veces tarda un ratito en cargarse. Hola, Dana, buen día. Hola, Silvina. Son las dos docentes rentadas de mi cátedra. Sí, voy a esperar, a ver si... Buen día, tal. Que... No se está cargando todavía, ¿eh? A ver... Ahí está. ¿Se está cargando? Ahora sí, está cargando, Pero... Ahí está. ¿Te ves, bueno. ¿Se ve? pantalla completa o tengo no, que volver? No, todavía está en modo presentación. Ajá. Vamos a ver. ¿Ahí estamos? A ver, ahí estamos. Perfecto. Bien. Listas para arrancar, gracias. Listas para arrancar, no, por favor, gracias a Gozana. Bueno, eh, de estos dos nutrientes, del hierro y del zinc, vamos a ver, bueno, las generalidades en cuanto a las funciones que tienen en nuestro organismo. Vamos a describir los mecanismos de absorción, que son importantes porque dan también paso a hablar de la biodisponibilidad de estos dos nutrientes, los pasos claves de su metabolismo cuáles son los alimentos fuentes y las recomendaciones nutricionales y características de la deficiencia y de la toxicidad. Así es que bueno, vamos a hablar, empezar por el hierro. Bueno, antes decir que tanto el hierro como el zinc forman parte de lo que podemos denominar oligoelementos y estos elementos minerales que se encuentran en muy bajas cantidades y cuyas recomendaciones nutricionales son inferiores a los 100 miligramos diarios. Bueno, el hierro y el zinc son dos de ellos, eh, fíjense que de, el organismo contiene una cantidad tan baja como solo de 3 a 4 gramos de hierro. ¿Dónde está este hierro? Bueno, está más de la mitad del 55 al 60% formando parte de hemoproteínas, y la hemoglobina, la mioglobina. la vamos a, a, a hablar en función a, a, las, a las funciones del hierro, pero la gran parte del hierro que contenemos conforma estas estructuras proteicas. Otro porcentaje se encuentra en forma de depósitos ¿sí? Fundamentalmente en el hígado, también podemos depositar hierro en el vaso, en el riñón, en la médula ósea. Y una fracción muy pequeña, pero muy importante, del hierro constituye o está formando parte de enzimas. Entonces, en función a esta, a esta distribución del hierro en el organismo, vamos a ir viendo qué funciones tiene. Bien, y hablamos de las hemoproteínas, de la hemoglobina y de la mioglobina, ciertas proteínas conjugadas que tienen la particularidad de tener como grupo prostético el grupo hemo, esta estructura tetrapirrólica, compuesto previo a la síntesis del es la protoporfirina, una estructura tetrapirrólica que adiciona un átomo de hierro en el centro. Y estas proteínas, la hemoglobina y la mioglobina, son proteínas, bueno, jugadas que la hemoglobina tiene cuatro, cuatro cadenas polipeptídicas, en cada una de estas cadenas se adiciona un grupo hemo, de manera que contiene cuatro átomos de, de hierro, y bueno, como sabemos la hemoglobina constituye los glóbulos rojos y tiene la función este, de, de transportar el oxígeno a nivel tisular. La mioglobina, la otra hemoproteína, eh, que también eh, tiene una, una, una conformación globular, contiene solamente cada, eh, la, particular, la, la, la estructura de la mioglobina, muy similar a cada una de esas cadenas polipeptídicas que habíamos mencionado, eh, tenía la hemoglobina, y la, la función de la mioglobina es también el, el depósito y, y, el, y el transporte de hierro a nivel muscular. Bueno, ya estamos hablando de sí. una función trascendental eh, del hierro en relación a eh, su participación en, en estas dos enzimas relacionadas con el transporte de hierro a los tejidos. Y en relación a la actividad enzimática, bueno, decir que hay enzimas que, con, que contienen hierro, lo contienen muchas en su forma hemínica, otras enzimas que contienen hierro en forma hemínica, y otro también gran número de enzimas que dependen del hierro para su actividad. Y bueno, estoy presentando un... Una tabla con, con bueno, un listado de las, tantas enzimas que, que, que son hierro dependientes. Y estas enzimas están eh, involucradas en múltiples procesos biológicos relacionados con bueno, transferencia de electrones en cadena respiratoria, eh, utilización de la energía, eh, síntesis de ácidos nucleicos, procesos de óxido reducción y procesos relacionados con la actividad de los neurotransmisores y procesos relacionados con la mielinización. Quiero detenerme en estos dos últimos, digamos, procesos que están relacionados con la actividad de enzimas y dependientes, porque esto nos está diciendo que esta, esta relación, esta vinculación que tiene el hierro con los procesos de neurodesarrollo, lo transforman, o lo, lo, lo posicionan como un nutriente muy crítico en un periodo especial del ciclo vital, que es el periodo donde se está desarrollando el sistema nervioso central, la ventana que va desde los primeros mil días de vida, desde la gestación hasta, eh, hasta los dos años de edad. Y entonces, eh, en este sentido, bueno, la deficiencia de hierro en este periodo, bueno, puede, puede estar condicionando un, un desarrollo no óptimo de eh, la actividad del sistema nervioso central y con secuelas que pueden no ser eh, reversibles. Eh, bien, entonces, esto es en cuanto a las funciones en, en líneas generales de este micronutriente. Vamos ahora a ver cómo podemos, eh, cómo se absorbe, si vamos a, a, a pensar, bueno, cómo, cómo el organismo aprovecha el hierro de, de los alimentos. Y para esto lo primero que tenemos que eh, conocer es cómo está, eh, cómo se encuentra en la matriz de los alimentos el hierro, en qué forma. Y hay una, eh, una gran parte, una parte del hierro que se, se encuentra en los alimentos constituyendo estas hemoproteínas en su forma hemínica, protegido por este grupo hemo. Eh, este hierro hemínico se encuentra en las carnes, en las carnes de todo tipo, carne de vaca, de ave, de pescado, de cerdo, de cordero, de animales de, cor, de corral, las líceras este, y todos los derivados de carne. Eh, la fracción del hierro hemínico que, que, en las carnes, es, se estima que es alrededor del 40%, es decir, no todo el hierro de las carnes se encuentra en su forma hemínica. Y, eh, por otro lado, hay este, este, un hierro que se aporta con los alimentos en su forma no hemínica que es el hierro, bueno, este, este eh, porcentaje que, que proviene también de las carnes, y el hierro constituyente de vegetales, de legumbres, de alimentos fortificados, de los suplementos que se utilizan para la, ya sea de las sales de, de hierro, mejor dicho, que se utilizan, este, para, ya sea para la fortificación de los alimentos o para la este, la generación de, de formas de, para ser suplementadas y bueno, y como dijimos, las carnes. De estas dos formas de hierro, el, en la alimentación, el mayor porcentaje proviene del hierro noemínico, es decir, nuestra alimentación contiene casi un 90% de hierro no hemídico, y un porcentaje menor, 10, o, o un poco más, pero depende de la alimentación obviamente, de hierro M. Entonces, esto era necesario aclararlo, porque bueno, ahora los mecanismos de absorción y, la, y, y los conceptos en función a la biodisponibilidad van a estar en relación a estas dos formas posibles de vehiculizar el hierro. Bien, y vamos a hablar entonces en primer lugar de la absorción del hierro hemínico, el hierro que provenía de, este, básicamente de las carnes, ¿sí? Este hierro hemínico requiere para su, su absorción de un transportador en la membrana este, apical del enterocito, el M-Carget Protein o HSP1, lo van a encontrar de esta forma. Eh, bueno, olvidé comentar en, en este vamos a hacer el comentario en este momento, de que el hierro está siempre unido a otros compuestos, el organismo el hierro libre puede ser tóxico, entonces siempre requiere desunión con estructuras, básicamente estructuras proteicas, que bueno, lo vehiculizan, este, ya sea en el interior de la célula, también que lo, este, lo necesita eh, para su, su absorción y para su transporte. Este es un, bueno, el transportador, el en carrier protein, es el... Eh, el transportador encargado de reconocer a este hierro dentro de la estructura enelína. Dentro de la célula, esa, ese, ese hierro formando parte del grupo HEMO se, se, se, se libera, hay este, um, proteasas y hay también este enzimas encargadas de en hemoxigenasa que liberan al hierro de esa estructura tetrapirrólica y forma parte de este hierro de hierro del pool de hierro intracelular. El hierro eh, no hemínico se absorbe eh, por dos mecanismos diferentes. Uno, que es el más, yo les diría, el que tradicionalmente se ha descrito, el más conocido, que es el que eh, lo relaciona con, o sea, que en el que se describe la necesidad de que este hierro que se encuentra no el hemínico en los alimentos, en su forma férrica, tiene que ser reducido al hierro ferroso. Esta reducción de hierro férrico al hierro ferroso requiere de la presencia, por ejemplo, del de ácido, este, ácido clorhídrico en el estómago, requiere también de la presencia, eh, o está favorecida, mejor dicho, por la presencia en los alimentos, o en la misma comida en la que se vehiculiza al hierro, de alimentos que aporten vitamina C, Ácido ascórbico, que es un potente reductor, y también hay enzimas en el ribete en cepillo que contribuyen con esta, con esta reducción del hierro férrico a ferroso la citocromo de eh, bedodenal, ¿m? esta es una enzima que lo que hace es eh, reducir el hierro de la forma férrica a la forma ferrosa, que es la forma en la que reco lo reconoce este otro receptor específico, que es el receptor de metales divalentes o el DMT1, que es el receptor que va a reconocer este a este hierro este, reducido para ser este, absorbido. Este es el mecanismo que siempre estudiamos y que conocíamos de absorción del hierro, del hierro no anímico. Eh, en los últimos tiempos o se ha también eh, descrito otro mecanismo por el cual el hierro no necesariamente tiene que ser previamente reducido, sino que eh, se une... En, de cepillo, se une con mucinas, se une con otras proteínas y conforma un gran conglomerado proteico que se conoce como paraferritina y de esta forma puede introducirse en el enterocito. Dentro del enterocito, eh, bueno, también este hierro es, eh, es este, hay reductasas que lo eh, llevan a su forma ferrosa para ser, eh, después transportado y para el flujo de este hierro desde la membrana este, basal hacia la circulación. Entonces bien, estos son los, los dos mecanismos, ¿sí? por un lado el hierro noemínico, y por otro lado el hierro noemínico con, con la necesidad ya sea este, de reducirse para ser reconocido en el caso del hierro noemínico por el, los receptores de membrana, o ser este, quelado eh, en este, este gran compuesto que es la paraferritina, quelado con las proteínas. Para ser eh, liberado el hierro de la célula, necesita nuevamente unirse a otro transportador, que es la ferrocortina. ¿sí? Este receptor, esta, este, esta proteína que lo reconoce a hierro intracelularmente, contribuye con el flujo del hierro hacia la circulación. Y nuevamente en el, en, en el torrente circulatorio, el hierro tiene que estar unido a una proteína transportadora específica que es la transferrina, ¿sí? Ahora, para ser vehiculizado en la transferrina, el hierro tiene que oxidarse nuevamente y aquí, eh, bueno, están actuando otras enzimas que lo oxidan como la celuloplasmina o la hepaestina. De manera que, bueno, este es el, el, el mecanismo de, de absorción y lo que es eh, importante eh, recordar es que, a ver, que, que este mecanismo de absorción está regulado básicamente por las cantidades de hierro de depósitos. Es decir, cuando los depósitos son bajos, la absorción está aumentada ¿verdad? y obviamente cuando los depósitos de hierro están eh, saturados, están, son, son más elevados, la tasa de absorción disminuye. ¿Y quién está regulando todo este mecanismo de absorción? Bueno, una. una, una proteína, una hormona que es la epsidina. ¿sí? La epsidina es clave en, este, en esta regulación de la absorción del hierro y el concepto es que eh, la función, podríamos decir resumidamente, de la epsidina es proteger al hierro, eh, proteger al organismo de la sobrecarga de hierro. Entonces va a estar evitando que el hierro eh, sea liberado hacia la circulación. ¿Cómo actúa la epsidina? Bueno, la epsidina... Se une a la ferroportina, este transportador que contribuía con el flujo de hierro hacia la circulación. La unión de la epsidina con la ferroportina lo que hace es que la ferroportina no, no sea reconocida, que el hierro no pueda reconocer a la ferroportina, entonces el hierro no puede ser este, liberado fuera de la célula. Este mecanismo, eh, la epsidina lo ejerce no solamente en el enterocito, vimos recién que se producía todo bueno, el proceso de absorción, sino que también la epsidina va a estar regulando el flujo de hierro, controlando que no, el, el, el aporte, regulando el aporte de, de, de hierro circulante en, por ejemplo, en los macrófagos, ¿sí? en donde se, se produce la degradación de los eritrocitos, después de su vida media los eritrocitos son degradados en los macrófagos, y hay un pool de hierro que también... Se recircula proveniente de esta degradación. Bueno, ahí también se, se expresa la, la, la ferroportina y la epsilina eh, actúa, y también en el hierro, eh, perdón, en los hepatocitos, regulando el, el pasaje de hierro que está en los sitios de depósito. De manera que, bueno, esto es, es, es básicamente el mecanismo de regulación y en los últimos años se, se ha este, estudiado mucho en la digamos, la importancia que tiene la epsidina como molécula clave en la regulación de la absorción de hierro y de proteger al, al organismo de la sobrecarga de, de este, este oligoelemento. Bien. vamos con...? Sí. Vamos ahora a, a, a, a, a ahondar un poco más allá de este mecanismo de regulación de la absorción que está, bueno... Este, endógenamente eh, puesto, que se pone en marcha, ¿cuáles son los, los otros eh, condicionantes que pueden estar también contribuyendo a que el, el organismo absorba más o menos hierro, que son condicionantes que tienen que ver con la constitución del plan alimentario, con la constitución de, de, este, de la comida, la preparación en la cual se vehiculice el hierro. Y entonces sabemos que hay factores que van a estar estimulando la absorción del hierro, y otros factores de la alimentación que van a estar inhibiendo la absorción del hierro. Y este, este, este, esta función de, de estimular o de absorberla, la de estimular o de inhibir perdón, la absorción del hierro, se da sobre todo, eh, o básicamente, eh, con respecto al hierro no hemínico. ¿sí? Vamos a ver que el hierro M también sufre algunos eh, efectos en función a factores dietéticos, pero fundamentalmente estamos hablando del hierro no eníquico, que en verdad es el hierro que, como dijimos, conforma la mayor parte del hierro que consumimos. Bueno, ¿cuáles son los factores que estimulan esta absorción del hierro? El ácido ascórbico, ya lo mencionamos, se necesitaba para la reducción del hierro férrico aferroso, y entonces la presencia de ácido ascórbico, de este potente agente reductor, en la misma comida en la que se vehiculiza el hierro no, contribuye a esta reducción, y se ha visto que contribuye a la absorción del de, de hierro. Además de, esta, de este mecanismo facilitador de, de, de la absorción en función de la reducción, el ácido ascórbico se ha visto que en el medio eh, ácido del estómago conforma con el hierro un compuesto, ascorbato-hierro, un compuesto soluble, eh, que permanece este compuesto estable también en el, a nivel del de bodeno. y... Eh, esto contribuye a que, bueno, el hierro esté unido al ácido ascórbico y no pueda ser quelado por otros agentes, que ahora vamos a ver, son los agentes inhibidores. De manera que, bueno, es un, un importante factor estimulante que hay que tener en cuenta. En la medida que aumentamos la cantidad de ácido ascórbico, aumenta la posibilidad de que se, que se absorba más, más hierro eh, no hemínico, habría como un platón una meseta, es decir... Eh, se ha visto que, bueno, cantidades superiores a los 500 miligramos de vitamina C ya no, no logran efectos favorecedores, son cantidades muy altas, obviamente, que se, eh, se presentan solo con el uso de suplementos, pero bueno, la idea es que, que, que hay una, una relación favorecedora que puede hasta duplicar o triplicar la cantidad de hierro no enímico que se absorbe eh, no lo mencioné cuando hablé del mecanismo de absorción, los porcentajes en los que se absorbe el hierro son bajos, es un nutriente que se absorbe proporcionalmente poco de la cantidad total que consumimos. El hierro M, el que proviene de las carnes, se absorbe alrededor del 25% del total que contiene una alimentación. Y el hierro no hemínico, va a absorberse en un porcentaje que va a variar en función a la presencia de estos factores facilitadores o inhibidores. Una proporción menor se absorbe de, de, de un 1 a un 17% en función a la presencia, como les digo, de estos factores que están eh, condicionando la sociedad. Además del ácido ascórbico, otros ácidos orgánicos el ácido cítrico, el mágico, el ácido tartárico, ácidos que están presentes en los mismos alimentos que aportan vitamina C, afortunadamente, las frutas sobre todo, son fuentes de estos ácidos orgánicos, también algunas verduras, de manera que, bueno, esta es una combinación que hay que tener presente. Traducido esto en términos, bueno, podemos decir... Eh, prácticos o de pensar en alguna combinación en preparaciones, cuando pensamos en un guiso de lentejas, en una salada que aporte legumbres, que son alimentos clásicos, tradicionales, eh, fuentes de, de hierro no en, bueno, adicionar en esa misma comida eh, la presencia de alimentos ricos en, en vitaminas. ¿sí? Bueno, estos son, podemos decir, los principales uno de los principales factores favorecedores, y después, otro, en la, en la, en la línea de, de, de favorecer la absorción del hierro, se eh, habla, se menciona del factor carne, qué hacemos referencia con el factor carne, es la presencia de carnes en la misma comida en la que está el hierro no hemítico. Y se ha visto que la carne, eh, y no otras proteínas de origen animal, ¿sí? favorece la absorción de este hierro, este, noemínico, que eh, se llama facto carne porque no se ha identificado, no hay un consenso claro respecto a, bueno, qué, qué contenido, qué es lo que contienen las carnes que están ayudando a que este hierro no se absorba. Pareciera ser que eh, hay ciertos aminoácidos o ciertos péptidos que se forman en la, eh, durante la digestión de, de las proteínas de las carnes que tendrían cierta capacidad reductora y que pueden formar complejos eh, solubles con, con el hierro NOEM. También se ha dicho que la presencia en las carnes de, de glucosaminoglucanos que se encuentran en el tejido conectivo, también tienen en su, en su estructura este, compuesto que puede también quelar al hierro favorablemente como para que sea absorbido. Esta, este factor facilitador, este, la presencia de carnes en la misma comida en la que se vehiculiza el hierro eh, noemínico, no, eh, se ha visto que, que con poca cantidad ya se logra este efecto favorecedor. ¿sí? La adición de la cantidad tan baja como 30 gramos de carne a una comida que tenga hierro noem, ya logra tener un efecto eh, favorecedor. De manera que, bueno, llevado a, a un pensamiento más práctico también en este en esta preparación, esta, este guiso de, de lentejas, por decirlo, o alguna eh, preparación que vehiculice legumbres, la adición de una pequeña cantidad de carne ya está logrando que eh, se potencie la absorción de hierro no Y finalmente, con un nivel de evidencia yo diría menor, pero también se, se está dentro de la lista de los favorecedores, eh, la vitamina A, el retinol y sus precursores, los carotenos, tienen también un efecto beneficioso en la absorción. Esto se ha visto cuando se formulan eh, alimentos que tienen eh, la adición de vitamina A, de retinol y también tienen hierro, en ellos, estos productos alimenticios, mejor dicho, eh, la absorción del hierro está aumentada eh, cuando se asocia con la vitamina A. Sin embargo, hay algunos trabajos más recientes que no logran corroborar esta asociación favorecedora en cuanto a la absorción, pero sí se sabe que la vitamina A tiene un, una, un efecto favorable en el, el metabolismo del hierro. Quizás no sea estimulando su absorción, se, se sugiere que la, el retinol está ayudando a que el hierro se libere de los depósitos cuando se necesita, y también está eh, la vitamina mm, favoreciendo los procesos de hematopoyesis, de manera que, y, que quizás está este vínculo es favorecedor, no necesariamente por por su función en, en cuanto a la absorción. De manera que, bueno, la vitamina C, el ácido ascórbico y la presencia de carnes, como los dos factores que, que claramente están ayudando a que el hierro no se absorba en una mayor proporción. Y vamos ahora a la otra cara, los que inhiben, cuáles son los factores que inhiben. Bueno, el ácido fítico, sí, este famoso, helante eh, esta molécula, estamos viendo de ácido fítico, es una molécula de inositol, inositol con grupos fosfato Entonces, el grupos fosfato son los que tienen la capacidad de quelar, ¿sí? de, quelar de, de quelar este no solo el hierro, otros, también otros cationes bivalentes, de manera que el ácido fítico es tradicionalmente reconocido como un quelante, eh, estos complejos insolubles que forma el ácido fítico con el hierro, con el, eh, el zinc también, que son complejos que no, el organismo no, no, no tiene la capacidad enzimática como para degradar a estos grupos fosfatos en este, la molécula del de inositol ácido fítico, también lo encuentran en la bibliografía como mioinositol, inositol hexafosfato, y en este compuesto, como les digo, el organismo no puede de, de, de degradar a estos grupos fosfatos, entonces los complejos que se forman son complejos insolubles, no se absorben. ¿Qué alimentos tienen ácido fítico? cereales integrales, legumbres, eh, las semillas, las frutas secas, de manera que bueno, mm, eh, en esos alimentos también sabemos, o, existen, fitasas, o sea, enzimas que sí pueden degradar, pueden ir este, liberando algunos de los grupos fosfatos de esta molécula de nidoinositol, y, eh, bueno, eso hace que, que ciertos procesos, pero estas esta fitasas, estas enzimas que degradan al ácido fítico presentes en los alimentos que lo contienen, necesitan ser activadas porque eh, están en su forma inactiva y para activar a estas fitasas eh, habrán escuchado que es necesario hacer eh, ciertos procesos este, de, de, de remojo, de germinación, con los alimentos que, que las contienen para que puedan eh, tener esta, esta capacidad de, este, de liberación de los grupos fosfatos y tener una mayor posibilidad de quelar menos a los, este, a los metales bivalentes. Bien, de manera que el ácido cítico está, está condicionando fuertemente la, la, la absorción del de hierro y estos procesos que les digo pueden favorecer a que... Que se disminuya la, este poder delante. Polifenoles. Bien, los polifenoles también eh, fuertemente asociados a un efecto inhibitorio. Eh, que hablamos de, cuando hablamos de polifenoles, estamos refiriéndonos a un gran grupo de compuestos bioactivos, una familia de muchos compuestos, catequinas, ácido clorogénico, eh, varias más, que eh, están presentes. En, en las bebidas como el té, el café, el vino tinto, eh, el cacao también, eh, y bien, estos polifenoles tienen un efecto, nuevamente un efecto helante, que eh, disminuye considerablemente la absorción del hierro. ¿Qué traje? Ah, aquí les estoy compartiendo, ah, porque entre todas las bebidas, olvidé mencionar, el mate, la bebida, eh, bueno, la infusión que nos caracteriza nuestros hábitos este, alimentarios, que también tiene distintos polifenoles y que también tiene un poder de gelación del hierro. Esta es un, una experiencia que hicieron este, unos autores brasileños ellos midieron distintos eh, tipos de hierba de distintas procedencias, este es el caso de las hierbas eh, de Argentina, cada una de las, eh, eh, de las columnitas son eh, distintas marcas de yerba, y vieron la capacidad de quelar que tenían eh, que tenía la, la infusión de hierba de mate y cómo, en la medida que se, se aumentaban las cebadas, disminuía un poco la, el poder de quelación, pero que realmente este poder de quelación existe. Bien, la pregunta que siempre nos hacemos es: bueno, pero este efecto inhibitorio de la bebida. Eh, ¿En cuánto, tiempo tiene que, cuánto tiempo, ¿En cuánto tiempo se puede disminuir o en cuánto, cuánto puede pasar la diferencia entre la ingesta del alimento rico en hierro no y esta bebida que contenga ya sea el té o el mate? Hay Algunos trabajos este, que provienen en Inglaterra, unos trabajos relativamente recientes, ellos en Inglaterra se toma mucho té, entonces, bueno, estudiaron qué, qué efecto tenía la ingesta de té en la inhibición de la absorción del hierro, y cuando este té se, se consumía un, una hora después de haber consumido la comida rica en hierro, ya el poder de quelación disminuía. Entonces, bueno, había que esperar como una hora para no, no, no este, eh, digamos, incluir en la misma comida una bebida que aporte, que la misma comida que tenga hierro nomínico, una, una bebida que tenga polifenol. Bien, y también dentro de los efectos, in, de los factores que están inhibiendo, las fosfoproteínas, ¿sí? aquí nuevamente el fósforo como un, un, un este, nutriente inhibitorio con una asociación negativa en cuanto a la biodisponibilidad del hierro, eh, las, las fosfoproteínas como las provenientes de la soja, del huevo, o se ha visto que cuando se incluyen esos alimentos ricos en estas... Eh, en, esta, en este tipo de proteínas, en la misma comida que contiene el hierro, hay un efecto inhibidor. Y eh, finalmente el calcio, y aquí estamos, bueno, realmente con una, yo diría, una controversia, en el sentido que sabemos que el calcio es un nutriente más que necesario, bueno, todos los nutrientes son necesarios, pero realmente es un nutriente que también puede considerarse crítico, y, y bueno, el, hay una asociación negativa entre la ingesta elevada de calcio y eh, la absorción del, del hierro. Y aquí aparece también la, la, este efecto negativo de la absorción del de, de de calcio en la absorción del hierro, no se da únicamente para el hierro, no en, sino que se da también para el hierro hemínico. Este hierro hemínico, que siempre lo consideramos como un hierro que estaba protegido por ese por ese grupo emo y no escapaba la, a la posibilidad de que los factores que él antes lo, lo estuvieran inhibiendo, bien, cuando hay cantidades excesivas, eh, altas, ¿no? Entonces, hay, cuando hay cantidades elevadas de calcio en la misma comida en la que se vehiculiza el hierro, aparece un efecto inhibitorio. Las cantidades a partir de las cuales este efecto aparece eh, se dan a partir de los 800, hay trabajos que hablan de los 800 miligramos de calcio en una comida que aporte 5 miligramos de hierro. Y se ha observado que este efecto inhibitorio se asocia a las sales de calcio. Afortunadamente, decir, si no es el calcio proveniente de los alimentos, sino que hay más evidencia de que este efecto se daría cuando uno está eh, incluyendo alimentos o que tienen el calcio fortificado, adición de calcio, o el suplemento de calcio. Eh, de manera que, bueno, en este, en este sentido habría que, que este, evitar la, la combinación de un alimento fuente de hierro, en la misma comida en la que estamos viniculizando un alimento fuente de calcio o un suplemento de calcio, y los mecanismos por los cuales este... Eh, eh, el calcio inhibe la absorción del hierro, no están tan claros, pareciera ser que eh, puede estar inhibiendo la, el exceso de calcio, podría inhibir la actividad del de, eh, receptor, de, el, sí, el receptor de metales bivalentes, el que usa el hierro para absorberse. Otros eh, autores sugieren que quizás el hierro podría utilizar el mismo eh, receptor que usa el calcio para absorberse, y entonces cuando hay eh, un aporte elevado de calcio, hay una fracción del hierro que no se absorbería por este otro canal de, posible de absorción, en fin, hay hipótesis que están tratando de explicar estas interacciones negativas, lo cierto es que se dan cuando el aporte de calcio es alto, no en cantidades eh, que habitualmente se, se consumen con, con las alimentaciones. Eh, y a ah, esto quería referirme también, olvidé hacer el comentario cuando me referí al ácido fítico y a los polifenoles, que tienen un efecto inhibitorio, sí, es claro, está comprobado y, y, y este, no se duda de esto. Lo que sí es cierto, lo que sí se es, digamos, este, no podemos dejar de considerar que tanto el ácido fítico como los polifenoles son también beneficiosos en cuanto a que son eh, compuestos que tienen una actividad antioxidante, son compuestos que sean eh, constituyentes de los alimentos que se ha visto que tienen una connotación favorable en prevención de ciertas patologías crónicas no transmisibles, de manera que cuando una alimentación no tiene una cantidad muy baja de hierro y cuando no es necesario considerar esto, estas condicionantes de la, de la absorción, porque no estamos frente a una deficiencia de, de hierro, no es claro, no, o sea, se considera que el aporte de ácido fítico y de polifenoles no ejerce un mecanismo significativo en eh, cuanto a disminuir el balance de hierro en una persona que mantenga una alimentación equilibrada. Si ¿Sí? digo esto como para no saber que, que tenemos que tener cierta consideración de, de manejo en la biodisponibilidad, no en todos los casos, en aquellos casos en donde realmente sea necesario aumentar la biodisponibilidad porque, porque hay un, un, un riesgo de, de deficiencia o la alimentación está muy desbalanceada. ¿sí? Bien, y en base a todo esto, hay categorizaciones de la biodisponibilidad de la alimentación. Una de estas categorizaciones es la que presenta la FAO, esta es ya tiene unos cuantos años, se sigue presentando y, es, y la FAO ha, habla de una biodisponibilidad alta, una biodisponibilidad intermedia y una biodisponibilidad baja. La alta biodisponibilidad eh, se estima una absorción del 15% o más del hierro dietético, la intermedia del 10 al 12 y la baja eh, con un porcentaje de absorción del 5 o menos. Vean que la FAO, lo único que, digamos, no, lo único, no, pero los dos factores que tiene en cuenta para categorizar la biodisponibilidad son los dos factores facilitadores. Entonces la FAO dice, aquella alimentación que tenga más de 90 gramos de carne o tenga más de 75 miligramos de vitamina C, es una alimentación de alta biodisponibilidad. La que tenga ya menos carne de 30 a 90 gramos, o menos vitamina C, vitamina C de 25 a 75 es una alimentación de eh, biodisponibilidad media y aquella alimentación que tenga muy poca carne o muy poca vitamina C va a ser una alimentación de baja biodisponibilidad. Y funciona esto la FAO da también sus recomendaciones este, de ingestas eh, diarias para el hierro. Sin embargo, nosotros mencionamos que no solo y estaban presentes los factores facilitadores, también hay factores inhibidores que se ponen en juego, y obviamente en una comida están interactuando los que estimulan con los que inhiben. Y entonces hay algunos autores que han propuesto eh, ecuaciones, podríamos decir algoritmos, poniendo en la misma, en, en, eh, poniendo en juego todos los factores, casi todos los factores, los que estimulan con los que inhiben. ¿De dónde salen estas, estas fórmulas? Bueno, los autores que hacen estas, estas propuestas toman en cuenta los estudios en donde se, se analizó, se estudió la, la, la absorción, en este caso el hierro, cuáles eran los efectos que los, en cada uno de esos estudios se atribuía a cada factor inhibidor o, o facilitador y ponen, hacen un análisis conjunto y hacen una propuesta de... Eh, de calcular el porcentaje de absorción de una comida en función a este caso, que es el caso propuesto por Armá, eh, para calcular la absorción del hierro no hemínico de una comida, fíjense lo que ponen también en el algoritmo, la ferritina sérica es decir, la forma en la que el hierro se deposita, porque esta es el mayor condicionante de la absorción, más allá de todos los otros factores que estén la alimentación, ¿sí? Entonces, la cantidad de ferritina sénica está en el algoritmo, la cantidad de vitamina C, la cantidad de carne, la presencia de fitatos, la presencia de calcio, y la, estos autores eh, usan eh, los polifenoles, eh, digamos, traducidos o estimados en función al número de tazas de té. Bueno, nosotros, francamente, en la cátedra no estamos trabajando con estos algoritmos, los, los compartimos con... Con, con ustedes para, bueno, que sepan que existen, bueno, son algoritmos que, que tienen un poco de complejidad en cuanto a su, a su cálculo, pero en, a, años atrás teníamos otros más sencillos, pero que no ponían en juego a todos los factores juntos. Entonces, bueno, me parece es interesante por si en algún, conocer que existen estas propuestas, porque si en algún punto uno quiere tener más precisión respecto a cuánto podría ser la estimación del hierro que se está absorbiendo, el uso de estas eh, propuestas es, es, es de utilidad. Bien, y entonces, vamos ahora ya, se absorbió el hierro, este hierro que se absorbió diariamente podemos decir que está en el orden de 1 a 2 miligramos, y eh, muy básicamente cuáles son los, este, los ay, perdón, cuál es el, el, el destino de este hierro eh, absorbido dijimos que se transportaba unido a la transferrina, los tejidos tienen receptores para la transferrina, para reconocer a, a, a esta proteína transportadora e incorporar eh, al hierro para que lleve a cabo las, las funciones, y hay obviamente una, digamos, un, hay, eh, la expresión de estos receptores para la transferrina en los distintos tejidos, es selectiva y aquellos tejidos que requieren más hierro, como la, los tejidos, este, hematopoyéticos como, los, como el hígado y los tejidos en donde se deposita el hierro van a, a, a tener una mayor expresión en la síntesis de, de estos receptores de, para la transferrina y otros tejidos con menores necesidades de hierro van a tener menos expresión de estos receptores para proteger justamente de la toxicidad de, de, de, de este oligoelemento. Bien, una vez este, en, en el, dentro de este... De este Metabolismo, reconocer la, a los depósitos de hierro, reconocer que el hierro se deposita nuevamente en forma de estructuras proteicas, hay dos grandes eh, proteínas que, estructuras proteicas que depositan al hierro, la ferritina y la hemosiderina eh, La localización de ambas es en mayor medida en el hígado, la ferritina es la forma en la que se deposita el hierro cuando eh, los depósitos son bajos o normales, y es una proteína tiene una fracción soluble, por lo cual hay una fracción que circula en plasma, la podemos determinar y medir eh, su, su cantidad circulante, y esto nos da una idea de los depósitos. Y cuando el organismo tiene depósitos más altos, ya eh, empieza a formarse otro compuesto este, eh, también estructura proteica, que es la hemocideína. Bien, hay una, hay una, como dijimos, el hierro es vehiculizado a los distintos tejidos para que. Para sus su funciones, este, para que ejerzan las funciones que mencionamos, y en los tejidos hematopoyéticos la síntesis de, de eritrocitos, que luego de su vida media son fagocitados por los macrófagos y degradados. Este, en esta degradación, en este, este catabolismo de los, de los glóbulos rojos, se, se libera el hierro este constituyente del grupo hemo, que pasa a formar parte de este pool que circula eh, diariamente eh, de ellas. De manera que, bueno, y, y, y, y, y esto también está, eh, ya, es decir, se, hay una fracción del hierro que se pierde diariamente, que obviamente es el hierro que tenemos que recuperar con la alimentación. Estas pérdidas diarias son pérdidas bajas, vamos a ver ahora cómo se discriminan estas pérdidas en función del este, sexo. Perdemos un poquito hierro los hombres pierden aproximadamente un miligramo de hierro por día, la principal vía de pérdida eh, pueden ser las vías este, las gastrointestinales, eh, la escamación de las mucosas, hay una pérdida muy baja por, por orina, también por la piel, muy poquito hierro se puede perder por el sudor. Ya les digo, en los hombres es aproximadamente un miligramo por día. Pero en las mujeres, como sabemos, hay una pérdida extra, que tiene que ver con las pérdidas menstruales. El sangrado menstrual eh, representa una pérdida diaria aproximadamente de 5 miligramos extras en las mujeres en edad fértil. Ahora bien, eh, es como, obviamente es muy difícil poder estimar el sangrado menstrual y cuál es la pérdida, esto no, no es forma de... Es, de, de, o sea, se puede estimar, sí, y, y lo que se, se acepta es de que hay un número de mujeres, una proporción dentro de, de, de, la, de las mujeres en edad fértil que pueden tener pérdidas más abundantes en, por el sangrado menstrual y entonces en ellas eh, el, este, esta pérdida, en lugar de ser de 5 miligramos extras a las pérdidas eh, del hombre, puede llegar a ser hasta de eh, un miligramo extra más, ¿sí?, de manera que, bueno, ya, nos, ya estamos acá eh, haciendo una referencia clara a que dentro de los grupos vulnerables a la deficiencia de hierro, las mujeres en edad fértil, debido a su mayor necesidad y a sus pérdidas este, más, más este, basales, más altas, son un grupo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, y entonces ahora eh, me parecía interesante poder conocer... ¿Cuáles son los indicadores del estado nutricional respecto al hierro. Ahora vamos a hablar de las, de las recomendaciones, ¿sí? en función a las pérdidas, pero bueno, vamos a, vamos a hablar primero de las recomendaciones en función, este, de las recomendaciones nutricionales y después volvemos a los indicadores del estado nutricional. Eh, para reponer estas pérdidas diarias, la, el... Las, las ingestas en referencias tuvieron como criterio dos, dos, este, dos condiciones. Por un lado, la cantidad que se necesitaba consumir para reponer las pérdidas diarias, pero por otro lado, también que esa ingesta garantizara ciertos niveles de depósito. ¿sí? Entonces, reponer las pérdidas diarias y mantener los niveles de ferritina, que dijimos era la proteína de depósito que se podía medir en plasma, en el orden de los 15 microgramos por litro. Esto es lo que dice la Academia Nacional de Ciencias. Estados Unidos, que son las recomendaciones que nosotros sugerimos se consulten, o sea, compartimos con los alumnos. Eh, hay muchas otras recomendaciones, los, los números son más o menos este, similares, pero puede haber recomendaciones europeas este, y también, obviamente, como les dije, la FAUDA, sus, sus propios valores. Fíjense que eh, dentro de estas ingestas dietéticas de referencia tenemos distintas categorías, el requerimiento promedio es esa cantidad que va a necesitar, eh, que va a cubrir al, al 50% de la población y fíjense que está dado en los hombres eh, este requerimiento promedio, teniendo en cuenta estos criterios, se estimó en 6 miligramos diarios en las mujeres en edad fértil 8 y en la mujer posmenopáusica 5 miligramos por día. Ahora, a esta cantidad de requerimiento promedio se le suma un margen de seguridad y se da una cifra que sea representativa para la casi totalidad, para el 97% de la población. Vean lo que sucede. En los hombres, de los 6 miligramos, la recomendación se eleva a 8 miligramos por día, pero en las mujeres, de los 8 miligramos de requerimiento promedio, se eleva a 18. Esto es porque el margen de seguridad que se, que se tiene que dar en este grupo de mujeres en la edad fértil, en donde hablamos de la gran variabilidad que existía entre las pérdidas basales, tiene que ser mayor, porque el requerimiento no sigue una distribución normal. Hay un grupo de mujeres que pueden tener, como les digo, estas pérdidas más, más, más elevadas y por lo tanto esta cifra tiene que representar a todas. Bien, y lo, que, lo que hicieron está eh, digamos, los los conceptos que estuvieron atrás de estas cantidades de ingestas recomendadas, eran además de estos criterios, como estas cifras, son cifras que se proponen para los, los ciudadanos de Estados Unidos, en verdad, con, ellos consideraron que la absorción promedio de su alimentación era en el orden del 18%, es decir, una biodisponibilidad alta. Eh, y, como les dije, con, consideraron que el 90% del hierro de la dieta tipo norteamericana era hierro no noemínico, y un 10% era hierro. ¿Sí? De manera que, bueno, eh, estos datos ya nos están hablando de una gran diferencia en las recomendaciones eh, que son mayores en las mujeres en el fértil que, que en los hombres. Y si quisiéramos conocer la, dio, eh, la recomendación en función a la biodisponibilidad, porque puede, podríamos tener que que consultar porque la, la biodisponibilidad de la alimentación de nuestra población no es la misma que la que considera el IOM, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, entonces ahí podemos consultar las cifras de FAO. Yo aquí traje solo dos, la, los dos extremos, ¿sí? La FAO, fíjense, que ella eh, este organismo habla para una biodisponibilidad del 15%, es decir, una biodisponibilidad alta, similar a la, a la, a la dieta tipo norteamericana, las cantidades de recomendación que da son para el hombre 9 miligramos y para la mujer 19, muy similares las cifras a las de IOM, eh, pero para una biodisponibilidad baja, vean las cifras, para el hombre 27 miligramos y para la mujer 58, es decir, cifras que evidentemente no pueden ser cubiertas con un alimentos este, naturales, hay que, hay que pensar con suplementación o alimentos fortificados, son cifras en realidad lo que está diciendo la FAO con esto es que cuando la biodisponibilidad es baja, lo que hay que hacer es llevar a que esa alimentación tenga una biodisponibilidad más alta, aportando alimentos que, este, que tengan factores facilitadores. Me parece que esto, esto es, este, bueno, es clave en lo que es eh, entender la, las recomendaciones de este, de este micronutriente, ¿sí? Bueno, y volvemos ahora a la evaluación del estado nutricional. Vamos a hablar un poquitito de cómo podemos evaluar el estado nutricional respecto al hierro y ya compartimos conceptos en relación a la deficiencia, ¿sí? Porque, bueno, eh, la deficiencia es frecuente. La deficiencia de hierro es una de las deficiencias de micronutrientes que se presenta con más prevalencia a nivel mundial, y, y en la, cuando hablamos de deficiencia de hierro estamos hablando eh, de anemia, anemia ferropénica porque puede haber anemia por otras causas que no sea solo la deficiencia de hierro, pero también estamos hablando de los estadios previos a la anemia. ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la anemia? Bueno, a la disminución de la hemoglobina por abajo de ciertos puntos de corte que dependen de, del sexo y de la edad. O de sexo, sí, de sexo a la vez, momento biológico. Entonces, la anemia es la cara visible de esta deficiencia nutricional. Disminuye la hemoglobina, también disminuye el hematocrito. Son dos indicadores, que son indicadores que se usan mucho a nivel poblacional, porque son de eh, costo, pero que, bueno, no, eh, como ya les digo, no son eh, sensibles en el sentido de que también puede haber deficiencia de, de valor disminuido de hemoglobina, no únicamente porque disminuya el hierro, sino asociada a otras carencias nutricionales, como la deficiencia de B12, la deficiencia de ácido fólico. Puede estar también la hemoglobina disminuida en, en procesos de, de, de, de infecciosos, de manera que no es un indicador sensible, pero bueno, es el indicador que, que se utiliza a nivel poblacional y que nos está dando cuenta de, le, de la última etapa de la deficiencia. Previo a la disminución de la hemoglobina, ¿qué es lo que sucede? Con, con, el, con, con, con el metabolismo del hierro en, una, en, en, en sujetos con inadecuado esqueta o con pérdidas elevadas. La eritropoyesis va a estar deficiente, es decir, el organismo va a tener un pool de hierro más bajo y no va a poder hacer frente a esta síntesis requerida diaria, es, es, no va a poder hacer frente efectivamente a la síntesis de, de, de eritrocitos. Entonces, ¿qué indicadores bioquímicos podemos eh, usar para diagnosticar a este estadio de la deficiencia que es la eritropoyesis deficiente? Bueno, medir la protoporfilina eritrocitaria. Recuerden que dijimos la protoporfilina era este compuesto previo a la síntesis del hemo. A la protoporfilina se le une el átomo de hierro para conformar el hemo. Cuando no hay hierro, la protoporfilina aumenta. ¿Sí? Es un indicador que es, este, es bastante sensible, puede estar también ha este, aumentado en otros procesos eh, inflamatorios y, y, y, y se utiliza en conjunto con otros, pero, pero es un indicador eh, muy útil. Otro indicador, actualmente considerado, les diría casi el, el gol estándar, que es, este, es un indicador que lamentablemente tiene un costo que no hace posible que sea utilizado a nivel poblacional, es medir los receptores de transferrina. ¿Qué pasa? Cuando, lo, cuando la, el organismo tiene deficiencia de hierro, lo que va a hacer, va a expresar más eh, la síntesis de estos receptores de transferrina en un intento de captar eh, hierro. Entonces, en, la, en el estadio en en en en en de nitrocociencia deficiente, estos receptores van a estar eh, aumentados. Y finalmente también, otros clásicos indicadores del estado nutricional, que no solamente dan cuenta de la, de, de la deficiencia, sino que también que se usan, para evaluar eh, la sobrecarga de hierro, son la cantidad de hierro sérico, el hierro que circula en plasma, y cuánto de este hierro está, o sea, cuál es la saturación, mejor dicho, de la transferrina, es decir, cuánto está transportando esta transferrina de, de hierro. Estos son los otros indicadores de este, de este estadio. Y, en última instancia, pero, digamos, pero el primero que se afecta, en cuanto a, a darnos cuenta de qué está pasando con el estado nutricional del hierro, es la ferritina. La ferritina, dijimos, eran los niveles de depósito. Cuando empieza el organismo a tener un, o, o un aporte muy bajo crónicamente o a tener pérdidas crónicas aumentadas, entonces lo que va a afectarse son los niveles de depósito. Y la ferritina da cuenta de estos niveles de depósito. Dijimos que una fracción era soluble, circulaba, se podía medir y en. Es un, es un indicador, bueno, que, que realmente mm, habla de, de la deficiencia en los primeros estadios. La cuestión con la ferritina es que eh, también esta aumenta, se aumenta cuando hay una inflamación, ¿sí? un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, la ferritina aumenta. Entonces, en esos casos es necesario hacer otra determinación de otras proteínas para estar seguros que esa ferritina eh, alta... Eh, hay que, que descartar que si está expresando un indicador de inflamación o si está expresando un depósito este, adecuado de hierro, con lo cual ahí lo que hay que hacer es este, unir la PCR de otras proteínas, y lo que se dice siempre es usar más de un indicador eh, junto para poder tener un diagnóstico más, este, más adecuado del estado nutricional. Bueno, son muchas los, los, las posibilidades de poder hacer este, este diagnóstico de la, de la deficiencia. Bueno, y antes vamos a hablar ahora de la deficiencia un poco más, de cómo se, se, se manifiesta y se traduce, pero antes no mencionamos hasta ahora cuáles eran los alimentos que aportaban hierro. Eh, en primera instancia, bueno, alimentos como las vísceras, ¿sí? hígado, las morcillas, las legumbres, tienen cantidades elevadas, cantidades en el orden de 8 miligramos cada 100 gramos, estos son valores promedios, después va a depender de la tabla, de composición química que ustedes usen para consultarlos. También dentro de los alimentos fuentes, mejillones, este, verduras de hoja verde, como el berro, la espinaca, y este, las carnes también, eh, en general, alimentos eh, que lo aportan. La industria agrega hierro a los alimentos, esto contribuye mucho al, al, al aporte diario, ¿sí? alimentos, este, productos alimenticios que lo que lo contienen, y aquí entramos un poco con esta disyuntiva, bueno, el alimento si pues, estos alimentos no son, no, tienen, no son ultraprocesados, que en general lo son, y entonces ahí, bueno, está esta, esta, esta complicación en cuanto a decir, bueno, eh, que eh, el aporte de hierro asociado a un producto alimenticio a veces no tiene una connotación tan saludable, pero en términos de cubrir las recomendaciones, la realidad es que, es que se, se ayuda, ¿sí? Y dentro de los alimentos o los productos alimenticios, o las formulaciones, este, o alimentos enriquecidos, mejor dicho, que en nuestro país tenemos respecto al hierro, eh, dos ejemplos muy buenos. Uno es la adición de hierro a las leches del programa materno-infantil. Eh, estos dos ejemplos que les estoy diciendo, que eh, son eh, alimentos enriquecidos por ley, ¿sí? Entonces, todas las leches que se eh, dan en este programa materno-infantil, que es el programa de donde se atienden a las embarazadas y a los niñitos hasta los eh, dos años de edad, eh, en ellos, eh, estas leches que se, que se entregan tienen hierro, tienen zinc y tienen ácido ascórbico. Una formulación buena. Y la población en general, tenemos acceso porque estas leches son solo las que se entregan en el programa materno infantil. En la población en general, eh, el alimento que, enriquecido con hierro es la harina de trigo, ¿sí? de trigo que tiene hierro, como sabemos, ácido fólico y vitaminas de, del complejo B. Eh, la, el comentario que voy a hacer respecto a, estas dos, a estos dos alimentos enriquecidos es que lamentablemente no tenemos datos de qué tan buena fue esta fortificación en términos de haber logrado prevenir o disminuir las tasas de deficiencia. ¿Sí? Otros países han, este, han evaluado el impacto de la, de la fortificación con, con este micronutrientes, particularmente con hierro, eh, en, la, en la disminución de la anemia. Nosotros no tenemos esta, estas determinaciones y sí hemos visto que, buen, que, que fue muy bueno agregar el ácido fólico porque se logró disminuir los trastornos del tubo neural, pero no sabemos qué, tan, qué tanto eh, tuvo impacto esto en, en los grupos vulnerables disminuir. Eh, la prevalencia de anemia. ¿sí? Bueno, y la prevalencia de anemia es alta en el mundo, es un nutriente que preocupa, eh, es un micronutriente que, que, que realmente, hace, su deficiencia afecta a grandes grupos de población. Aquí les, les estoy mostrando eh, un, datos de la Organización Mundial de la Salud, datos del 2011, fíjense eh, las zonas eh, con color, mayor intensidad de color, mayor pro, proporción de la población con anemia, y vean cómo, bueno, a nivel global hay grandes eh, áreas geográficas en donde la anemia es un problema de salud pública. Se considera un problema de salud pública cuando la deficiencia afecta a más del 20% de la población. Y bueno, realmente esto, esto es un, un micronutriente que ya les digo, tiene que, su, su, su deficiencia tiene que, eh, estar en la agenda de las, eh, de las problemáticas nutricionales para resolver, y así es que, dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, estos objetivos que se proponen los, los países miembros de las Naciones Unidas para dar solución o poder resolver problemáticas poblacionales, dentro de estos objetivos del desarrollo del milenio hay metas nutricionales, y dentro de esas metas nutricionales está de disminuir para el 2025 la prevalencia de anemia en un 50% en las mujeres en edad reproductiva. Este, bueno, creo que tenemos que apurarnos porque falta poco para el 2025 y los datos siguen siendo bastante preocupantes y esto nos da cuenta de esta situación, ¿no? en la que estamos atravesando desde las problemáticas nutricionales, la doble cara de la malnutrición, ¿sí? Por un lado las tasas que preocupan sobre peso, de obesidad, síndrome metabólico, pero estas problemáticas de deficiencias de micronutrientes se superponen y todavía están presentes y están presentes en términos de, de, de preocupantes, ¿sí? Bien, estos son los datos de Argentina, datos de la ENIS. Vean que eh, la ENIS de 2007, si todavía no tengo los datos de, de, de hemoglobina de la última encuesta, pero bueno, lo que se sabía en ese tiempo es que para el total de país, los niñitos menores de dos años, el 34% tenía, deficiencia, tenía anemia, y en las mujeres, en edad fértil, el 18%. En las embarazadas es alrededor una cifra parecida a la de los niños. Y ya lo fuimos mencionando, pero ¿por qué es que la anemia es una patología eh, o la deficiencia de hierro, no solamente la anemia, sino sí, la deficiencia de hierro que incluya estas reservas disminuidas es frecuente? Bueno, porque hay una superposición de posibles causas. Por un lado, el aumento de las demandas en los grupos de más vulnerabilidad, momentos de rápido crecimiento. Hablamos de esta ventana de los dos años de, de, de los primeros dos años de vida. Eh, la adolescencia, por supuesto, que, que también eh, los momentos en donde hay una, una necesidad mayor de este, este oligoelemento. Por otro lado, un aumento en las pérdidas, ¿sí? Este grupo de mujeres en edad fértil que están teniendo pérdidas menstruales más abundantes y, y, y, este, y bueno, y, y constituyen un grupo vulnerable, eh, aumento en las pérdidas ya sea por patologías, afecciones eh, gastrointestinales que ocasionan pérdidas eh, de sangre, eh, aumento en las pérdidas por parasitosis, aumento en las pérdidas por donaciones frecuentes de sangre, etc. Y a estas dos situaciones, la, una alimentación inadecuada, una alimentación que tenga o bien poco hierro, o un hierro o una biodisponibilidad baja. Y esto se puede superponer perfectamente. ¿sí? Eh, ¿Y a qué, ¿Cuál es la sintomatología de la anemia? ¿Qué pasa en la persona que tiene anemia? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, dijimos clínica, eh, hematológicamente, con una hemoglobina baja, esto va a llevar a palidez de las conjuntivas, menor cantidad de eritrocitos circulantes, fatiga, menor cantidad de oxígeno a nivel tisular para dar cuenta de, las, de los requerimientos eh, de distintos órganos la anorexia típica de cualquier eh, deficiencia nutricional, hay algunas alteraciones también como en la boca, en la estomatitis angular, que es la ruptura en, la, este, en la, eh, las quemaduras en la comisura de los labios, inflamación de la lengua o glositis, hay algunas alteraciones también que se presentan en los casos en menos frecuentes, que es la coilonitia, o sea las uñas en cuchara, las uñas se van debilitando y se, se toman una forma curva, y también otra manifestación o sintomatología de la anemia es la pica, que es esta tendencia persistente, compulsiva, de consumir sustancias no nutritivas. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Esto es cómo se manifiesta con los indicadores bioquímicos, cómo se traduce esta deficiencia, ¿Qué, qué, qué se ve afectado. Bueno, durante el embarazo, la deficiencia de hierro, eh, se asocia a mayor riesgo de bajo peso al nacer, a mayor riesgo de eh, nacimientos prematuros. En la anemia severa se asocia a mayor riesgo de mortalidad materna. Si se complica, por ejemplo, con una hemorragia severa luego del parto en una mujer anémica, eh, esta mujer puede, dinámicamente, no poder te, compensar eh, de igual manera que una mujer que no, no esté anémica. Eh, disminución de la capacidad de trabajo por el menor aporte de oxígeno disular, por la menor actividad de las enzimas encargadas con el metabolismo energético, esto va a afectar, cuando esta capacidad de trabajo está relacionada con, bueno, con la actividad laboral, va a afectar también esta menor resistencia a la actividad física, menor resistencia a las infecciones, el hierro es necesario para la, la, la, la, la actividad linfocítica, para los procesos este, relacionados con la, con, con la inmunidad, este, innata, de manera que, que sea, hay una asociación clara entre la deficiencia de hierro y mayor riesgo de, de, de infecciones. Y finalmente, ya lo mencionamos, una disminución de la función cognitiva y del desarrollo intelectual, que obviamente preocupa y es este, clave en esta ventana de los dos primeros años de vida, de los primeros mil días, pero quiero también dejar eh, el concepto de que en... En las personas adultas, volvemos a las mujeres en edad fértil, este, esta disminución de la función cognitiva, que, que, a ver, en los niños, ¿cómo se traduce? Se traduce con un menor rendimiento escolar, una, este, alteraciones en los, este, los test este, de, de, de, de inteligencia o este, de desarrollo verbal, etcétera, Pero que en, la, en las mujeres, esta, en las mujeres adultas, esta eh, estas alteraciones cognitivas eh, están asociadas con una menor capacidad de concentración, una menor capacidad de tener una crianza, este, digamos una crianza este, óptima, disminuye esta sensación también de cansancio crónico asociado este, a la anemia, que, que cuando se, se superpone, por ejemplo, con un estadio como la, este, la lactancia, es algo, bueno, que... Este, que realmente constituye un, un, un factor desfavorecedor este, intergeneracionalmente, ¿sí? Bien, de manera que, bueno, realmente las consecuencias de la deficiencia de hierro son, son serias y tenemos que, que procurar, bueno, que, que, que quienes este, aconsejar eh, una alimentación que contenga a este olivo elemento en las cantidades necesarias. Pero bueno... También el hierro es tóxico, lo dijimos, Si ¿sí? el hierro es un mineral bueno, oxidante, de manera que, que, que, que hay este, claras este, manifestaciones relacionadas con su toxicidad. La primera que se manifiesta con la toxicidad cuando se consumen suplementos de hierro que tengan cantidades elevadas son los trastornos gastrointestinales. Esta, este, tran, estos trastornos gastrointestinales fueron tenidos en cuenta por el Instituto de Medicina de Estados Unidos para fijar este límite superior. No más de 45 miligramos por día es lo que se, se, se sugiere, o sea, se, se propone que no, no debiera eh, ofrecerse diariamente de hierro. La toxicidad aguda de hierro se da, eh, causa también, trastornos este, gastrointestinales diarreas, pero diarreas este, complejas, también trastornos metabólicos, y se da el, el ejemplo clásico cuando los niños accidentalmente consumen suplementos destinados a los adultos. Ese es el ejemplo de la, de la toxicidad aguda del hierro. Y eh, también dijimos que el hierro, eh, o no, no lo dijimos, pero, mencionamos me que el, hierro usa, in, el, el exceso de hierro puede estar eh, inhibiendo la absorción del zinc o disminuyendo la absorción del zinc porque usan el mismo transportador de metales bivalentes, entonces en este caso también la, el hierro, de suplementado o el hierro eh, de alimentos fortificados cuando se combinan hierro y zinc, ahí hay una interacción que, que no es este, favorable si hay demasiado hierro en relación al zinc. Y finalmente, eh, hay un trastorno genético que se conoce como hemocromatosis hereditaria. Hay varios tipos de hemocromatosis, varias variantes clínicas de esta patología, que es una patología que ya les digo hereditaria de origen genético, en donde lo que hay es una absorción. En, aumenta la de hierro. ¿sí? En los, hay una, se altera el gen que este, de la epsidina, es decir, lo que está, eh, prácticamente no hay hepsi, los pacientes con hemocromatosis tienen cantidades muy bajas de epsidina, entonces el hierro este, se absorbe excesivamente y esto ocasiona daño hepático, este, pancreático, hay alteraciones en la piel, y bien, tiene que tratarse con, con quelantes porque es, una, es un trastorno que, que es, este, bueno, puede, puede ser severo, eh, afortunadamente afecta a un porcentaje bajo de la población, pero bueno, esta presencia de la posible toxicidad, eh, o sea, la posible eh, posibilidad de que alguien absorba más hierro del, eh, del, de, del estimado habitualmente, hace a que en algunas áreas geográficas se sea cauteloso con esto de agregarle hierro a los alimentos. Particularmente en Europa, en los europeos tratan de, de no agregar mucho hierro a los alimentos, eh, de hecho no tienen casi alimentos, no tienen, creo, alimentos eh, por ley adicionados con hierro, justamente porque, eh, si bien consideran que la anemia es un problema, la deficiencia de hierro es un problema, también considera que hay un grupo de población que puede absorber más hierro del, del, este, del normal, y esto se un riesgo. Y a su vez, esta tendencia actual a ser más cauteloso con respecto a la adición de hierro a los alimentos o el uso de suplementos de hierro, eh, eh, suplementos de hierro sin tener la indicación o sin tener el diagnóstico preciso de la deficiencia, se, hace, se, se debe a que hay datos que relacionan a, a los valores altos de ferritina y a los valores altos de depósitos de hierro con mayor mortalidad cardiovascular, con mayor este, prevalencia de ciertos tipos de cáncer, esto en relación a la función prooxidante eh, que tiene el hierro y, y bien, y, y este posible efecto eh, en relación a estas patologías crónicas no transmisibles. De manera que, bueno, como todo, mucho de algo bueno a veces puede ser malo así que eh, cautela en cuanto al, al uso indiscriminado de suplementos o a la fortificación, también este, con cantidades muy altas en, en los alimentos. Y creo que hasta aquí, sí, hasta aquí llegamos con, con el hierro, así es que, no sé si... Este, ¿Les parece que hacemos un, un intermedio? Eh, algunas preguntas, este, te has adelantado, digamos vos, a responder, porque los chicos van preguntando y vos luego has traído la respuesta natural, ah. que se ve tu rol nato de docente. Eh, algunas hemos ido acompañando nosotros. Eh, pero acá, bueno, Luis eh, pregunta, por ejemplo, ¿cómo suplir los requerimientos de hierro en la alimentación vegana? En la vegana. Bien, en realidad en la alimentación vegana, siempre hablamos de alimentación vegana bien hecha, ¿sí? o sea, bien, bien asesorada por un profesional. En ese caso, la cantidad de las de, legumbres de, de, son, no, son alimentos que tienen mucho hierro, se puede aportar también a partir de, de, de, de los o alimentos... Sea, se puede cubrir bien con los alimentos, siempre y cuando tengamos en cuenta la biodisponibilidad de, de jugar con los factores facilitadores e inhibidores, ¿sí? Porque las legumbres, las semillas, los cereales integrales están aportando a hierro, pero ahí lo que tenemos que, ahí ya sabemos que están los fitatos también en juego, entonces ahí hay que hacer, asesorar en cuanto a estos procesos de remojo, este, previo a la cocción de, de las legumbres, de los cereales integrales, este, de las semillas para liberar este, la cantidad posible de ácido fítico, eso va a aguantar la disponibilidad y trabajar mucho con la vitamina C. Pero en realidad se puede ocurrir el hierro en la alimentación vegana, ¿sí? eh, Tiene que estar eh, bien, creo que ese sería un buen caso, por ejemplo, para, para hacer uso de estos algoritmos y poder ver en esta alimentación vegana que estamos planificando, que el consultante puede, puede manifestarnos, ver, bueno, cómo se está absorbiendo y en base a eso... Eh, ver si es necesario aumentar la las cantidades o, o, o modificarlas, pero eh, no es necesario suplementos, me refiero, no es el caso de la B12, ¿no? Está bien, sí, claro. bueno, eh, creo que hasta aquí estamos bien, si les parece hacemos un receso de cinco minutos. Eh, ¿de eh, buen vez? día. Sí, ¿tú? hola, hola, buen día, hola. ¿qué tal? Bueno, me un gusto, Edad, no te había podido saludar inicialmente, eh, Mira, pues, yo quisiera una preguntita que creo que en parte recién habías comentado con respecto a esto de eh, estas técnicas de remojo, germinación, etcétera, eh, precisar un poquito si esto era justamente esta liberación de los brutos, grupos fosfatos para que no se unan con el hierro, o simplemente eh, cuando está este, esta, este remojo, después el germinado, después que viene ya el, el biogreen, después la planta, ¿Se va perdiendo esos fitatos también con estos procesos o simplemente la separación de estos grupos fosfatos? Mira, la activación lo que hace es activar las enzimas. O sea, es una activación. Nosotros vamos a activar, o sea, activar, se activan las semillas. No, no se activa las semillas, lo que se está activando es una enzima que lo que hace es degradar. El tipo de degradación, te digo, acá es que yo no, no tengo datos, digamos, cuantitativos de en qué grado este se produce esta hidrólisis de los seis grupos fosfatos, cuántos que las hidrola, es decir, eh, realmente desconozco este tipo de, digamos, de, cómo decir, de, de, de cuantificación en cuanto a la actividad de la enzima después de estos procesos. Hay trabajos que, que bueno, que lo, lo promueven, y, y ahora justamente cuando hablaba de zinc iba a sugerir, el empleo de algunas tablas de composición química de 5, que también hablamos de fitatos como el, el, un, un, una gran familia, y hay que ver cuál es, este, qué, qué tan, cómo está constituida esta molécula de inositol y cuánto fósforo tiene para ver la capacidad de creación inicial de este citato a partir del cual vamos a activar. O sea, es como bastante complejo. Tu pregunta es interesante, pero no te puedo decir básicamente en qué medida se degrada. Sí, que se activa la enzima y en función al. al al, al origen, digamos, al, de donde provenga ese fitato, ya sea cereal integral, legumbre, semilla, esa enzima va a trabajar más. ¿Cuánto te debo dar? La... También, también no, básicamente, tiene que ver con esta cuestión, eh, un poco de moda también, de esto del germinado, remojo, etcétera, que antes era simplemente el remojo de las legumbres, no y era lo que se hacía tradicionalmente, ahora ya tienen todas estas variantes. Y otra cuestión, que vos hablabas un poco de estas cantidades, un poco decías de los 800 miligramos de calcio, uh -huh. más los 5 miligramos de hierro, para que ahí sí haya una interferencia, bueno, también un poco también para los alumnos, no situarlos de que estas cantidades son importantes. ¿Y serían en la misma comida? Porque obviamente que llegar a 800 miligramos de calcio en una comida con alimentos sería casi imposible, digamos, ¿no? No, en realidad el concepto que se maneja hoy por hoy con respecto al al calcio y al hierro, es que, ten, que estamos hablando de las sales de calcio. Y sobre todo, y dentro de las sales se ha visto que, por ejemplo, el citrato de calcio es la que más tiene este efecto inhibidor. Entonces, eh, creo que esto, bueno, tiene que ver con que cada vez más se está utilizando en determinados grupos poblacionales, en las mujeres posmenopáusicas, por ejemplo, el, la suplementación con calcio, bueno, grupos poblacionales donde se requiera la, la suplementación con calcio. En ellos tenemos que poner el foco en, en la interacción negativa, el calcio, de la leche, del queso, o sea, en ese, eh, en ese sentido eh, no hay, data, digamos, información tan precisa de que la interacción sea eh, negativa. De todos modos, un consejo, digamos, si se pudiera evitar la interacción en la misma comida de, hier de hierro con el calcio, sería una, una postura conservadora buena, o sea, no, no mezclar el queso, la leche con con la carne o, el, o el, los alimentos este, vegetales que lo aportan. ¿sí? Pero básicamente es para los, las sales de carne. Perfecto, el Otro factor importante me parece a considerar es el alto consumo de inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico que afecta directamente uh -huh. la absorción del hierro y que actualmente la gente utiliza muchísimo. Mira, claro. Eso también es importante, ¿no? Sí, cómo no, claro. Eh, no sé si quieres agregar algo, Laura, y si no que vayamos un ratito al receso, así descansas un poquito vos. Y Dale, con gusto. Y tiempo, ¿Sí? eh, porque sé que el tiempo tuyo también hoy es limitado, así es que, bueno, veremos las preguntas y si podemos las iremos respondiendo luego. ¿Hacemos cinco minutos de, de recreo? Y reconoce al que ya habíamos dicho, de una competencia, o una cuando las cantidades de, de uno u otro oligoelemento están elevadas, esto interfiere con la, con la absorción, sobre todo ese, ese hierro que está inhibiendo la, la, la absorción de, de, del zinc. Y, eh, bien, en el interior de la célula, el zinc también tiene que ser reconocido por proteínas, eh, la metalotioneína es una proteína que reconoce estos minerales para que no sean tóxicos en el, en el citosol, y lo transporta ya sea intracelularmente o a la membrana basal, donde nuevamente un receptor de membrana, el ZNT, o CINT, este, eh, contribuye al flujo de fuera de, de, de, de, de, del enterocito, a la circulación. Circula, no hay una proteína específica como en el caso del hierro, circula unido a la albúmina o, a la, o a, a la globulina, ¿sí? Y los sitios, ya dijimos, se deposita el zinc en el músculo, en el hueso, en la piel, en el hígado. Hay también una secreción endógena de zinc que proviene de las secreciones pancreáticas y de las secreciones biliares. Esta secreción endógena de zinc eh, contribuye a, digamos, en eh, cada proceso digestivo, parte de este zinc endógeno se, se absorbe y hay una parte que obviamente se, se, se capa este mecanismo de absorción. La absorción está en el orden del 30%, ¿sí? depende ahora vamos a ver también de la biodisponibilidad, cantidades mayores a las cantidades que se absorben del, del hierro. Se excreta muy poco zinc, eh, renalmente, o sea, en la orina, puede haber pérdidas de zinc también eh, a partir de los tegumentos, del cabello y en los hombres en eh, el semen. Cómo eh, está jugando los distintos factores que están también afectando la, la absorción del zinc y por lo tanto su biodisponibilidad. Nuevamente, esta es la, una categorización que da la FAO en biodisponibilidad alta, intermedia y baja. Una alta biodisponibilidad con una absorción del 50%, es decir, fíjense que hay que diferenciar con el hierro, o sea mucho más, es una alimentación que tiene alto contenido de proteínas animales, especialmente las provenientes de las carnes. ¿sí? Es una alimentación que es baja en fibra y fitatos, ya hablamos del poder quelante de los fitatos, y, bueno, y, y el zinc es otro de los catenes rivalentes que se que, que esté este, quelado por estos, estos compuestos, y se habla de que la relación en una biodisponibilidad alta va a ser aquella alimentación que tenga proteínas, que tenga poco fitato, y este poco fitato la FAO ya lo empieza a cuantificar y dice, bueno, es aquel en donde la relación molar fitato-zinc sea menor a 5, es decir, donde haya poco fitato y más zinc proporcional. Una absorción intermedia va a ser, o eh, una biodisponibilidad intermedia, se va a absorber el 30% y va a ser aquella, aquel, aquel tipo de alimentación que tenga menos cantidad de proteínas de origen animal, sobre todo las provenientes de las carnes, pueden ser las dietas vegetarianas que no contengan cereales integrales y en donde la relación molar fitato está en el orden del 5, en el rango de 5 a 15 y una biodisponibilidad baja va a ser aquella donde se absorbe el 15%, en donde la soja, bueno, la soja, o yo acá estaría con las legumbres, no son el principal aporte proteico, eh, esto lleva a que también haya un contenido alto en fitatos y una relación molar-fitato-zinc mayor a el 15%. Bueno, y acá aparece nuevamente, la FAO lo coloca como un condicionante de la biodisponibilidad baja al calcio. Eh, nuevamente calcio inorgánico, ¿sí? el calcio proveniente de las sales de fortificación o de suplementación. Y eh, aquí hago la, el comentario de una controversia porque hay algunos trabajos que dan cuenta de este efecto inhibidor del calcio en relación a, a la absorción del zinc y otros trabajos que no. De hecho, hasta incluso hay trabajos que le otorgan un rol eh, favorecedor de la absorción, porque refieren que, eh, eh, bueno, o sea, el, el tema con estas eh, investigaciones de biodisponibilidad y de absorción, que son estudios complejos, se usan isótopos estables para poder medir exactamente la cantidad absorbible de, de los nutrientes de interés, son eh, investigaciones que tienen poco número de, de sujetos de investigación en líneas generales, y por eso a veces los datos son contradictorios. Eh, con respecto a los autores que proponen que el calcio podría estar, eh, incluso teniendo un efecto favorecedor, sugieren que justamente cuando hay mucho fitato y mucho calcio, el fitato absorbe al calcio prioritariamente, y entonces este esto no... no el zinc, eh, digamos, aparía a este, a este poder elante. De manera que, bueno, eh, nada, es una controversia, eh, y hay que esperar a ver cómo como la evidencia va, va inclinándose a favor o en contra de, de la asociación entre, entre el calcio y el zinc. Y respecto al hierro, lo mismo que dijimos este, eh, eh, recientemente, o sea, como compiten por el mismo transportador de metales divalentes, el exceso de hierro en un alimento fortificado que tenga zinc, va a estar complicando la, la biodisponibilidad. Nuevamente, la aclaración es en cuanto a las, a las formas este, eh, eh, utilizadas como sales de, de hierro eh, combinadas con, con zinc. Bien, y nuevamente también existen para el zinc algunos algoritmos para poder estimar la biodisponibilidad, o más que la biodisponibilidad, la, la cantidad absorbida, ¿sí?, este, es una propuesta que hicieron en el 2013 un grupo de, de investigadores, ellos para estimar la cantidad total de zinc que se absorbe can, eh, utilizaron la cantidad de fitato, la cantidad de calcio con un efecto lo pusieron del, del lado del efecto favorecedor bueno, la cantidad de zinc total y la cantidad de proteínas totales. No discriminaron entre proteínas animales o vegetales. Vieron que la discriminación no le añadía precisión al algoritmo, entonces utilizaron la cantidad de proteínas totales de, de la alimentación. ¿sí? Eh, bien, lo dejo esta, esta, digamos, esta información. Nuevamente nosotros la compartimos con, con, con los alumnos, pero de alguna manera son este, ecuaciones que requieren alguna complejidad en el cuanto en cuanto a su ayuda. Este, a uso en el aula, podemos decirlo, pero bueno, de alguna manera está bueno tener esta, esta información para poder, este, en el caso de ser necesario, más o menos estimar la, la absorción posible de zinc en una alimentación. Bien, y aquí eh, las cantidades que necesitamos consumir diariamente, al igual que el hierro, las cantidades que se necesitan eh, están en función de reponer las pérdidas obligatorias. ¿sí? En este caso nos hizo. El, el criterio fue ese. Eh, los depósitos son muy bajos, entonces no se tuvo como, como, como criterio adicional y garantizar depósitos de zinc, sino reponer las pérdidas, eh, estimando este enfoque, con un enfoque factorial, ¿sí? Es decir, estimando todas las cantidades de pérdidas obligatorias en hombres y en mujeres y en base a eso. Teniendo en cuenta el porcentaje que se absorbe, se fijó la cantidad. En la alimentación... Eh, tipo estadounidense, ellos en el año 2001 estimaron que se absorbía un 40%, y entonces las mujeres, eh, los hombres requieren, eh, tienen de requerimiento promedio estimado 9 miligramos, las mujeres 6, pero la recomendación, que son los valores bueno, que usamos habitualmente en términos poblacionales, eh, hablan de 11 miligramos de eh, sin día como necesidad para los hombres y 8 miligramos para las mujeres. Lo que acá comparto con ustedes, una información eh, de los últimos, de hace tres años, cuatro años, en donde un investigador, lo que él propone, eh, él lo que hizo fue algo muy interesante, él analizó toda la, la, la información de la NANES, la, la, la NANES son las eh, encuestas de nutrición de Estados Unidos, cuando se hizo la, la NANES no se había agregado el contenido de fitatos, no se había analizado el contenido de fitatos. Él tomó tablas de contenido de fitatos, calculó el contenido de fitatos de la alimentación típica norteamericana, aplicó este algoritmo que les compartí recién, y reestimó la cantidad de zinc que se absorbía en esta alimentación eh, estudiada poblacionalmente. Y a qué conclusión llegó, que se absorbía menos del 40%. Eh, es decir, que se había subestimado el aporte de fitatos en la, en la alimentación norteamericana y entonces eh, creo que los rangos estaban, eh, que se absorbía del 27 al 33% en lugar del 40 y entonces él ajustando eso dice, los hombres van a necesitar cerca de 17 miligramos y las mujeres cerca de 13 miligramos por día, de Hago este comentario, eh, bueno, obviamente es, el estudio, es un estudio, es una propuesta, pero... Probablemente, o quizás, cuando se revisen en los próximos años estas cifras y estas dietéticas de referencia para el zinc, eh, bueno, quizás tengamos también eh, alguna, algún ajuste eh, en cuanto a las, a las cantidades que, que sean mayores a las que estamos trabajando hoy en día. Y, ah, bueno, y también, este, la, no, no se los traje, pero, pero la FAO también categoriza las, las recomendaciones en función a la, a la biodisponibilidad, en base a esta categorización que, que compartimos eh, recientemente. Los alimentos que aportan zinc, bueno, aquí está la, la, la, la buena asociación entre que los alimentos que aportan zinc justamente lo tienen, este, los alimentos de origen animal lo tienen en su forma más biodisponible, o sea, las carnes y vísceras como los alimentos más ricos, eh, esta, esta tabla que la, la, se propone eh, considerando a zinc junto con el contenido de fitatos, bueno, obviamente los alimentos de origen animal tienen a este zinc, eh, particularmente las vísceras y las carnes, como más, los más ricos de todos los alimentos de origen animal, eh, obviamente sin, sin la inclusión de fitatos. Y luego, las semillas, frutas secas, legumbres, los cereales, bien, lo que ya, ya sabemos que son alimentos también fuentes de fitatos, son fuentes de zinc, pero aquí ya empieza a verse en cada grupo de ellos la, esta interacción y bueno, y la biodisponibilidad menor. ¿sí? ¿Cómo puede eh, evaluarse el estado nutricional respecto al zinc? Eh, hay varios indicadores, al igual que, el, que, el, que en el caso del hierro, la idea es, no hay uno únicamente que dé la, la, el diagnóstico de la deficiencia, se usa mucho el indicador del zinc en plasma, es un indicador que da, da cuenta de la... está bastante relacionado con la ingesta de zinc. Tiene también la dificultad de que cuando hay procesos inflamatorios el zinc eh, disminuye, entonces a veces es necesario hacer también, eh, bueno, tener algún indicador de, este, de procesos inflamatorios. Otro indicador es el zinc en glóbulo rojo, que da más idea de los depósitos. Puede utilizarse también el zinc en orina, el zinc en el cabello o en la saliva, y determinaciones enzimáticas. Estas ya son determinaciones más en términos de investigación. Hay muchos trabajos en donde se, se, se, se mide, por ejemplo, la actividad de, de eh, la superóxido de dismutasa antes de iniciar una suplementación con zinc y luego de, de finalizar esta suplementación como para ver bueno, el efecto que tuvo esta, esta adición de zinc en, en, la, en la actividad enzimática. ¿Sí? bueno, son algunos de los, de los posibles indicadores de, de este estado nutricional. Y, eh, ¿cómo se manifiesta la deficiencia de zinc? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuáles son sus, sus características? Y aquí vamos a, a hablar de dos partes de esta deficiencia, una la deficiencia clínicamente de florida, de deficiencia de, de, de, de zinc, y otro, y por otro lado, la deficiencia más frecuente que es la deficiencia Subclínica. En cuanto a la deficiencia severa, digamos, como clínicamente manifiesta de Zinc, se conoce como acrodermatitis. Hay una um, acrodermatitis que es congénita, acrodermatitis enterohepática congénita. Es un trastorno que afecta, afortunadamente, a, a poco um, poblacionalmente, es, es, es, es, su, su incidencia es baja, una cada 500 en nacimientos, creo que es uno de los, de los datos, en cuanto a la, a la incidencia de esta patología, ¿qué es lo que pasa en esta acrodermatitis? Hay una alteración genética que no está permitiendo que se exprese el gen que codifica al receptor de, de membrana que absorbe al zinc, que, se necesita, que necesita el zinc para absorberse, mejor dicho. Y entonces el, la, no, no, no se absorbe eficientemente y esto, bueno, se cronifica, realmente puede, ser este, puede llegar a, la, a ser mortal, ¿sí? Por otro lado, hay otra eh, acrodermatitis que es secundaria a patologías, en donde es, no, no es genética, este, por ejemplo, a patologías digestivas en donde haya mala absorción, eh, pancreatitis, este, enfermedad celíaca, eh, otras enfermedades este, que comprometan a los procesos de, de absorción de nutrientes en general, entre ellos el zinc. También estos, eh, esta acrodermatitis o esta deficiencia de zinc se puede presentar cuando hay demandas aumentadas metabólicas, de, eh, altas demandas de zinc, como en eh, los, eh, pacientes los pacientes con quemaduras o los pacientes con procesos neoplásicos. ¿sí? Entonces en estos casos... Eh, se presenta floridamente la deficiencia de zinc. En la acrodermatitis eh, congénita la, hay una triada característica, que es la dermatitis, la alopecia y la diarrea. ¿sí? Dermatitis alteraciones en la piel, eh, la piel de, de cuello, de cara, de manos, de los pies, en la zona genitonal. Hay alopecia, caída del cabello, del cabello, de las cejas, de las pestañas también diarrea que puede ser intermitente, la, la anorexia, característica de las deficiencias nutricionales, eh, infecciones recurrentes, dijimos, bueno, el rol del zinc en la actividad inmunológica, por lo tanto, eh, las, quienes presentan esta, esta deficiencia tienen también, este, eh, digamos, infecciosos, eh, procesos infecciosos este, recurrentes, hay alteraciones en el gusto, alteraciones en el ojo, conjuntivitis, fotofobia y cuando se cronifica esta deficiencia, hay eh, retardo del crecimiento e hipogonadismo. ¿sí? Aquí les comparto unas imágenes de unos investigadores que publican el caso de una niñita eh, que presentó acrodermatitis eh, enteropática congénita, una niñita de seis meses, ella se Tenía, eh, bueno, como vemos en, en, la, en las imágenes, esta dermatitis en la zona del cuello, de, del mentón, párpados y lesiones en la piel. Tenía también eh, diarrea y había estado hibernada eh, meses, eh, recientemente también por otros procesos infecciosos. Se le hace el, en la determinación de zinc en plasma, está en, los valores son compatibles con, con, con deficiencia y se la trata con zinc por vía oral a la semana ya remiten las, este, las lesiones en la piel y a los tres meses ya está recuperada. ¿sí? Es decir, el tratamiento, por suerte, es, un, es la forma severa remiten rápidamente al tratamiento con zinc y en estos casos de la eh, acrodermatitis eh, con, congénita, el tratamiento con la suplementación con zinc tiene que mantenerse de por vida. Eh, bien, esto es como la... la la punta de la si eso cuando la deficiencia de Zinc es, eh, ya les digo, como poco frecuente y con esta sintomatología. ¿Qué es lo que pasa eh, en, en la, la otra cara de la moneda, en la deficiencia subclínica, esa deficiencia en donde no hay esta alopecia, quizás estas eh, manifestaciones térmicas, pero que si uno hace alguna determinación bioquímica del estado nutricional respecto al Zinc, empieza a aparecer una posibilidad de, de deficiencia este, subclínica. Bien, ¿a quién afecta esta deficiencia subclínica? Eh, a dos grupos de población, por un lado a los niños menores de 5 años, ¿sí? a, los, a, los, a los niños en la, en la, niñez, la etapa de, de rápido crecimiento, donde dijimos que el zinc era muy necesario, y esta deficiencia crónica de zinc se traduce en una menor tasa de crecimiento, que se traduce en una talla más baja. sí con relación a la, a la que se debiera para la edad. Y eh, la deficiencia de zinc se ha sugerido que cerca del 17% de la población mundial puede presentar ingestas deficientes. ¿Mm? El, los alimentos que aportan zinc son alimentos de origen animal, y bueno, grandes grupos de población pueden no, ten, no tienen acceso eh, adecuado a esos alimentos, de manera que, que es un, un nutriente que puede ser deficiente en, en grupos de población. Ah, eh, perdón, no les, eh, esta, esta referencia que hago acá al Lisinc y les comparto este link, es muy interesante porque es un grupo de trabajo que ya viene sostenidamente desde hace si 20 años o 30 años trabajando en cuanto a dar, eh, son investigadores, asociaciones, académicos, que internacional, están internacionalmente este, en red para tener una base de información respecto a eh, investigaciones que se hacen respecto al zinc, eh, documentos técnicos para dar, eh, digamos, sugerencias en cuanto a cómo se tienen que hacer las determinaciones del estado nutricional, cómo debieran tomarse los datos de ingesta en, a nivel poblacional, hay también este, hay tablas de composición química que ahora les voy a compartir, en fin, es una, me parece es interesante tenerla como referencia cuando uno está interesado respecto al, al estudio del zinc, tener a este grupo como, como referencia. Y este grupo publicó recientemente, en el año 2018, bueno, publican este, o comparten información respecto a la situación nutricional, la situación mundial o global respecto al, a deficiencia de zinc. Y fíjense lo que está pasando comparativamente con los datos que tenemos eh, disponibles respecto a la deficiencia de hierro. que es, estaba el mapa todo coloreado, aquí vemos que no hay eh, datos respecto a, eh, a esta deficiencia, porque, bueno, no se suele utilizar este indicador en las encuestas poblacionales. Y los datos que hay son datos bastante poco, fav digamos, poco favorecedores, más del 50% de, de los niñitos estudiados en ciertas áreas geográficas del mundo tienen niveles de zinc por debajo de lo, de lo esperado. Y lo que ellos sí han visto es que hay correlación entre, se superponen las áreas geográficas de desnutrición de, de retardo del crecimiento con las áreas geográficas en donde falta zinc. De manera que... ¿La ¿Sí? eh, cuando mostramos estos mapas, a veces este, que no estén coloreados en algunas zonas, no significa que no haya déficit, sino que no hay datos, ¿no? Totalmente, bueno, exacto. Para que los chicos no crean que estamos en el mejor de los mundos y que somos en la excepción a algunas cosas? No, ni que hablar, la idea es, este, sí, sí, lo que puntualizaba es que justamente no hay datos porque, eh, no hay datos, lo cual no quiere decir que la situación no sea igualmente crítica, probablemente si el dato se tiene, este, la, y na, empiezan a aparecer deficiencias, sí, totalmente, Ana, claro. Ni que hablar. Mm. Eh, bien, ¿y qué quería comentar con respecto? Ah, bueno, con respecto al leasing y a los fitatos, que surge, creo que es una, du una, no una duda, pero digamos, es un, un compuesto no, nutricional que nos está este, interesando cada vez más por su rol, este, ya sea preventivo o como antinutriente, porque tiene la, la, la doble, doble funcionalidad del ácido fítico. Lo que hizo el grupo de leasing es. Re, eh, compilar una tabla, eh, una, sí, una base de datos de composición química, mejor dicho, de contenido de fitatos de distintos eh, lugares del mundo. Me parece muy interesante, pero no es, un, no es un dato de composición química que esté muy disponible, y este, bien, está, está accesible en esta, en esta, en esta página. Y... Eh, bien, hablábamos de la deficiencia subclínica y de los grupos vulnerables y hablamos de los niños en menores de 5 años y su neces la necesidad de zinc para el crecimiento y hablemos también necesitamos considerar a otro otro grupo etario otro grupo dentro del ciclo vital que son los adultos mayores y ¿sí? entonces la deficiencia eh, de sin también cuando uno la empieza a estudiar empieza a aparecer en eh, en los adultos mayores la información que de la que contamos respecto a publicaciones y, y demás, respecto a este grupo poblacional, proviene justamente de esos países en donde tienen una pirámide poblacional envejecida, es decir, de Europa, de Estados Unidos, eh, pero probablemente si hacemos estas... Eh, investigaciones o empezamos a buscar el estado nutricional respecto al zinc en nuestra propia población, que es un poco lo que vos decís, Ana, eh, bueno, también seguramente van a empezar a aparecer alertas respecto a, a que son un grupo de, de riesgo. Aquí les traje solamente, porque es una publicación relativamente reciente y, y me pareció interesante, es un trabajo en Japón, y ellos vieron... Eh, midieron la deficiencia de zinc, usaron zinc en cabello, determinación de zinc en cabello, ¿sí? Pero fíjense cómo en la medida que aumentaba la, la, el, la, la década de la vida, la deficiencia de, estimada por este indicador, bueno, aumentaba. Y el 20%, casi el 20% de las mujeres de 80, 89 años, podían tener deficiencia del oligoelemento. Eh, de manera que, bueno considerar también a este grupo como un grupo especial. Eh, ¿Cómo afecta la deficiencia de zinc a los adultos mayores? Menor respuesta inmune en estos momentos, en donde además también dijimos que el zinc estaba vinculándose con una, con una relación este, anti, antiviral, de manera que, y en donde sabemos que esta, este virus está afectando también a los adultos mayores, bueno, hay que, eh, esto creo que es un, un, un dato que, que tenemos que tenerlo presente para, para estar atentos digamos, en la medida que uno realice con consejería nutricional en este grupo poblacional, poner atención a la, a la ingesta del zinc. También en los adultos mayores la deficiencia de zinc se puede asociar a más riesgo de depresión, el zinc está relacionado con la dijimos, actividad de neurotransmisores, y también a un mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, porque dijimos el zinc estaba participando de procesos este, antiinflamatorios, este, y, anti, y antioxidantes, de manera que la deficiencia puede estar condicionando más desarrollo de, de enfermedades cardíacas y de, de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, esto para, para tenerlo eh, en cuenta. Y bueno, finalmente, esto es para, simplemente para compartir una experiencia que ya tiene su, unos cuantos años, pero nosotros en un momento hicimos en la, en la Universidad de Buenos Aires, junto con la, universi con la Cátedra de de farmacia y bioquímica de la misma universidad, el análisis, la evaluación nutricional respecto al zinc en estudiantes universitarias, en un grupo de mujeres, y eh, medimos el zinc en plasma, el zinc en glóbulo rojo y la relación zinc-hemoglobina, y solamente el 6% tuvo valores por abajo de los puntos de corte. O sea, no encontramos afortunadamente niveles altos de, de deficiencia, y también no publicamos, pero formó parte de la misma investigación, eh, quisimos medir algo que en ese entonces se hablaba que podía ser un, un test de utilidad, que era medir el sabor, eh, medir una, una prueba sensorial para de, eh, en donde se, se hacía una dilución de zinc en agua y eh, se daba a evaluarla sensorialmente para ver si se detectaba este sabor metálico que tiene esta dilución de zinc en agua y pensando que podía haber a eh, una correlación con, el, con los niveles plasmáticos de zinc. No encontramos esta correlación, así es que, bueno, eso no, no, no, no, no, no lo publicamos, pero la experiencia de alguna manera sirvió para saber que, al menos en las estudiantes que evaluamos, no había deficiencia. Y bueno, y el zinc también eh, tiene un límite máximo de ingesta, es decir, que hay una toxicidad asociada a su, a su consumo excesivo, el límite superior está dado en 40 miligramos día. Eh, ¿Qué puede pasar cuando hay exceso de zinc? Nuevamente, toxicidad aguda, malestares gastrointestinales. En la toxicidad crónica, que fue la que se tuvo en cuenta para, para establecer este nivel superior de ingesta, lo que hay es una interacción negativa entre el zinc y el cobre. ¿sí? Entonces, el exceso de zinc eh, dificulta el metabolismo del cobre, empieza a disminuir la actividad de la superóxido de dismutasa, que fue el, nivel que se, el indicador que se tuvo en cuenta para fijar este límite máximo, y eh, también se puede afectar la celuloplasmina, ¿se acuerdan? Dijimos que era una de las la enzimas que oxidaba el hierro, entonces puede haber disminución de, de zinc en plasma, y anemia por deficiencia, este, por eh, lo que está alterándose esta anemia es, es, es, es este, el cobre. Eh, también el exceso de zinc, se ha visto que en los adultos mayores hay que ser cuidadoso con esto de suplementar y en esto de que ahora el 5 cobra relevancia y se piensa en la suplementación cuidar las cantidades, porque en exceso se ha visto, hay algunos trabajos que lo relacionan con mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Y también con mayor riesgo de una respuesta inmunológica eh, que no sea óptima sin ¿Sí? que es un regulador intracelular de distintas señalizaciones y cuando está en exceso también esto puede estar complicado e inmunológicamente tener una, este, bueno, una, una respuesta que no sea la, la, la ideal, aún cuando, cuando se dan cantidades elevadas. Así es que bueno, nuevamente, creo que, que el hierro es un nutriente que todos reconocemos como un nutriente crítico, quiero también destacar el zinc como otro nutriente que, que no tenemos que olvidar a la hora de... De, de pensar si sí, las alimentaciones que estamos sugiriendo y, y los consultantes están recibiendo, bueno, este zinc eh, dietético en las cantidades y en la biodisponibilidad adecuada, sobre todo en los grupos de riesgo y en lo que hace a nuestros, el objeto de estudio de nuestra asignatura, sobre todo en este caso sería, el, en el caso del hierro, las mujeres en edad fértil y en el caso del zinc eh, los adultos mayores, más allá de, de, de, de, también la situación de embarazo y lactancia, que, que en ambos casos esta, estos dos nutrientes son, son necesarios. Y eh, bien, creo que ahora este, podemos discutir y charlar algunos puntos que se que quedaran este, por, por, por comentar, pero en cuanto a bibliografía, además del libro, bueno, el libro que nosotros usamos de cátedra, este, de, de la edición del 2017, les dejo acá dos, dos trabajos que de acceso libre, están en castellano y de dos revistas muy buenas. Una, un trabajo que habla del hierro, habla de la toxicidad, pero explica todo el metabolismo del hierro, lo explica muy bien, de Nutrición hospitalaria del 2010, y otro trabajo chileno eh, que habla también de una revisión del zinc Así es que, estas son, son este, publicaciones que me pareció interesantes porque son didácticas y le dejo también el acceso a esta presentación a, a, a Ana y. y y a todos para que la puedan también, si quieren consultar. Bueno, gracias, Adiós. gracias por bueno, la generosidad de compartir este, con los chicos de la presentación, que se las vamos a subir por aula virtual. Acá Florencia nos hace una pregunta, dice, profe ¿El zinc tiene un nutriente competitivo afectando la absorción o solo es por causa alimentaria el déficit? No, vimos la biodisponibilidad del zinc, hablamos de, de los, nutri, como nutriente, nutriente que inhiba el, el calcio ahí con duda y el hierro cuando está asociado a los alimentos fortificados, si sí, en los alimentos que, fortificados o enriquecidos. Fíjense ustedes que eh, vieron que yo comenté las leches del programa materno infantil, que se les agregó hierro y también se les ah. agregó el zinc, porque el zinc también es un nutriente que se necesita en estos, en este periodo de crecimiento. Pero ahí se tuvo en cuenta la relación entre los dos micronutrientes, esta relación molar de que lo que se estaba agregando de uno no compitiera con el otro. ¿sí? Eh, la fibra también arrastra el, el zinc, ¿no? Especialmente... Sí, la, sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, acá Candela pregunta el hierro, ¿cómo se encuentra en los alimentos asociados a proteínas? El hierro y está asociado a proteínas conformando el grupo hemo, ¿sí? ¿sí? y si no se encuentra en su forma este, férrica, ¿sí? Cuando no es hemídico. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que quieran hacerle a la profe? Bueno, estos temas son muy relevantes, este, estos son dos microminerales muy importantes, este, y bueno, hoy hemos tenido el lujo de que nos den esta clase, eh, para los que han estado por el Canal Salud, este, vamos a rescatar lo que la profe dio a, a los chicos en el mit y vamos a subirla completa. Eh, Laura, bueno, te agradecemos un montón, sé que ya ahora 12.30 tenés que estar de su fue un placer escucharte como siempre y gracias por compartir eh, las actualizaciones, que bueno, día a día se nos hace cada vez más difícil poder actualizar todos los temas que... Este, que, que comprenden nuestras asignaturas, ¿no? Así es que, bueno, ha sido un lujo hoy para nosotros, eh, y bueno, seguimos en contacto y trabajando para nuestras materias. No sé si claro. a los chicos o a nuestro equipo de cátedra, que también es muy activo. Pero sí, la verdad, bueno, en principio agradecerles la invitación nuevamente, felicitarlos por la participación, la verdad es que veo 200 personas en línea y eso me pone muy feliz porque veo que la, la, la asistencia a, la, a esta modalidad virtual, eh, bueno, francamente es este, como... Eh, digamos, como que da, da resultado, y, y esto habla de que la propuesta que ustedes les están haciendo desde, desde la asignatura es convocante, así que bueno, eh, me pone muy feliz, y estamos en contacto, creo que este, este tipo de, de, de actividades nos enriquecen a todos, y como vos decís, el estar actualizados es casi imposible, pero la actualización de uno, si la comparte con el otro, ayuda a que todos crezcamos en esto de ofrecer a los alumnos conocimientos este actuales, porque sí, es muy difícil pero bueno, es un trabajo de todos. Bueno, los chicos te agradecen, les dicen que les encantó la clase, así es que, bueno, te mandamos sí, sí. Y que tengas un hermoso día, Lau. Lo mismo ustedes, y seguimos en contacto como siempre, las quiero, hasta luego. Hasta pronto. Quiero, así, chao, chao. Chicos, no se desconecten, seguimos en clase. <risa> bueno. Eh, bueno. Linda clase, ¿les gustó? Sí, ¿no? Un lujo. Bueno, supongo que ya, este, a ver, aquí, ah, mira, nos saluda un colega, ¿desde dónde? Desde Formosa, bueno, la eh, Julio César, saludo. Eh, bueno, ya creo que el canal Salud ya se va a desconectar. Eh, bien. Bien. Bueno, como saben, chicos, hoy este, tenemos eh, práctico, ¿sí? Nuestra clase siempre es hasta las 14 horas. Así es que el práctico del día de hoy eh, es el TP sobre Climaterio, que seguramente en el aula virtual lo, lo han visto cargado para poder leerlo con antelación. Se los hemos cargado parcialmente completo, este adrede, para que no se adelanten a hacer algunas cosas que queremos hacer en clase, eh, la clase de hoy hemos tratado de buscar una, un formato o una alternativa diferente para reflexionar en conjunto antes de ir al trabajo grupal. Así es que eh, no sé si quieren que hagamos un breve, breve receso o si entramos directamente a la clase.